En la vida como en el deporte, visitan Quirolean Besala. Respeto Begirunea. Superación. Obetzeko Griñá. Juego Limpio. Yoko garbia, Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua. En la vida como en el deporte, visitan quirolean Besala. Respeto Begirunea. Superación Obex Griñá. Juego Limpio. Yoko Garbia. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernúa.